Miro el reloj y ya es hora de cruzar y escalo tu pared de moscatel hundiendo mis antenas en tu tarro Y perdiendo el sentido y la miel, apuntó la cámara y disparó, y el disparo va directo al corazón, abracé en mí bajas todas colaterales y el perfume que me deja tu razón. Y el glorifico que aún resiste, se me abre y la luz me inunda y me acerco, poblado de dudas. Uh, uh, uh, uh, uh. Sacó la calculadora de amores y multiplicó mi amor por ti. El resultado como siempre es negativo, así que limpio la memoria de mi corazón y el frigorífico que aún resiste se me abre. Y la luz me inunda y me acerco, poblado de dudas. Yo...